Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de la primera cabra montesa a nivel 5 estrellas que ha batido la reserva de Perce, Si bien le había dado un disparo fallido anteriormente cuando era solamente un animal de 2 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. <risa> frente tenemos un grupo de cabras vamos a, a mirar ahí tenemos, una hembra, un... ahí tenemos un cinco estrellas tenemos un 5 estrellas una estrella vamos a centrar nuestro animal cinco estrellas ahí lo vemos está tranquilamente ahí cogemos nuestro 30 06 vamos a ver apuntamos y disparamos el animal ha caído veamos Vemos cómo ha caído, le hemos atravesado doble pulmón o le hemos dado en el corazón y vamos a, a recoger nuestra cabra, las otras ya salen todas corriendo así que vamos a, a recoger nuestra cabra cinco estrellas que es la primera cabra cinco estrellas que abato en esta reserva es uno de los pocos animales que me quedaban para conseguir cinco estrellas solamente me queda ahora mismo el tejón y el zorro el resto de animales tengo cinco estrellas de todo y vamos a ver la, la puntuación que, que tiene. Vaya, tenía un disparo anterior entre los pulmones y la vértebra. No, no recuerdo haberlo hecho. Yo creo que disparé esta zona una cabra de dos estrellas, pero hace ya una semana y pico. Vamos a ver este disparo sí, ha sido un doble pulmón, muerte rápida. Y vamos a ver la puntuación que. Que nos da mira tenemos una genética de 90 con 93 616 monedas si la venderíamos que no la vamos a vender la vamos a, a disecar y tenemos 463 de puntuación vamos a ver los disparos aquí a ver si puedo hacer una captura ya hemos hecho la captura y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido en el largo este grande y voy a montar el